quieres o tienes un bulldog francés en casa, entonces atiende a estas 5 cosas que debes saber de tu peludo. El pelo. El pelo es corto y apretado, así que debes cepillarlo 2 a 3 veces a la semana con un cepillo de goma o silicona. El olor. El olor generalmente es muy fuerte, por eso debes tener una rutina de aseo muy específica. Usar un champú para perro y poligénico para pieles sensibles o delicadas. Las gasas y los pañitos húmedos te pueden ayudar a limpiar la suciedad que queda entre sus arrugas, como babas y polvo. Cepillar sus dientes sencillas con un cepillo especial para perros, masajeando sus encías. Limpiar las orejas con mucho cuidado. Si ves que tu perro sacude la cabeza o tiene una suciedad importante, hácelo saber al veterinario. Puede tener otitis. Los paseos. Debes pasear a tu perro dos veces al día mínimo, teniendo en cuenta de no tener tramos largos con mucho sol, porque es una raza que es propensa a los golpes de calor. La alimentación. Todo va en gustos y presupuesto, pero las dietas naturales funcionan muy bien para este tipo de razas por su pelaje. Juguetes. Al tener particularmente una dentadura fuerte, es recomendable tener juguetes fuertes de lazos o cuerdas que sean difíciles de destruir. Es una raza especialmente activa mentalmente, no física, así que juégale, escóndele comida en sus juguetes para que los busque. por no estimular su olfato, esto le encantará y lo activa mentalmente. Para más información veterinaria, comunícate con nosotros.